Buenos días, buenos días, pueblo franco macorizano, nordestano, toda la diáspora que nos ve eh, a través de las diferentes conexiones que establece Telenor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy lunes 2 de septiembre. Bueno, casi estamos en diciembre. <ríe> buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. ¿cómo Bueno, ¿cómo se buenos sienten días, ustedes? Bien, buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Adiós las gracias por la luz de, de este día. Y que nos ayude a desenvolver en él. Le pido eh, reverentemente que nos dé inteligencia para poder tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Y recuerde que Telenor revoluciona contigo. 25 años. Este es el mes de Telenor. Así septiembre. es. Así es, así Felicidades es. Felicidades a la familia y a todo eh, el personal que elaboramos en esta empresa. Muchas gracias a todos, buenos días también. Gracias a cada uno, de, cada uno de ustedes que nos ven en las calles y nos dicen de mañana. Aquí estamos, señores, con todo el gusto para brindarle todo el contenido de hoy. Hoy tendremos análisis, comentarios, entrevistas. Eh, y todo lo acontecer en materia de noticias local, nacional e internacional. Y una entrevista exclusiva al abogado eh, de estos muchachos allá, del licenciado Pantaleón Mieses, abogado defensor del caso de, de la fiscal de Villavásquez, una entrevista exclusiva que le hiciera nuestro productor La Antigua Eso lo tendremos en la sección del café caliente. No se lo pierda. Y al inicio vamos a estar hablando de la renuncia de Reinaldo Párez Pérez a las pretensiones presidenciales 2020. Esto es de mañana, gracias a Telenor Canal 10, que nos une con todo el noreste. Desde la provincia, hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la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 el informe de la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, que nos dice que para el día de hoy, más calor, más calor, ayer hizo mucha calor, hoy va a continuar, se van a sentir temperaturas hasta 36 grados, por lo tanto, ingiera mucho líquido, vista ropa claras, eh, pocas ropas, ¿no? ligeras, no se llene de cosas hasta el cuello, uh -huh. evite, evite eh, eh, la calor, estamos recibiendo un bombardeo de, de ondas electromagnéticas del sol y esto va a incrementar también eh, las radiaciones. Por lo tanto, manténgase eh, alejado del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Con relación a las posibilidades de lluvia, todas las partes de las horas matutinas, pocas nubes en el cielo. Una débil onda tropical cruzando el canal de la Mona y ya en la tarde estará incidiendo con algunos campos nubosos. No obstante, hay pocas posibilidades de lluvia. El ciclón Dorian ya es categoría 5. Dorian es categoría 5, afectó las Bahamas y hoy como a las 5 de la tarde estará ya afectando parte de Pan Beach en Estados Unidos, en Florida. Por lo tanto, este Poderoso huracán categoría 5, viento sostenido de 285 kilómetros por hora y ráfagas se han sentido fuera a 320 kilómetros por hora. Es algo devastador. Así que a nuestros hermanos de la Florida mantener vigilante el curso de Dorian bueno, y tomar todas las medidas de precaución. Muchas gracias Fulvio Oreña por el informe del tiempo de esta forma <coughs> podemos planificar el día de trabajo, laboral o de esparcimiento y mantener la comunicación con ONAMEC porque si bien es cierto que el clima está eh, facilitando hacer actividades al aire libre <coughs> prefiero a la montaña y no el mar, que en sí. estos momentos nos está muy inestable. Eh, de todas maneras eh, cualquier momento llueve y hay un uno de cerca viento. por ahí. Mira, en el día de hoy, la mañana de hoy, el tema de inicio, Reinaldo Pared retira candidatura presidencial y denuncia intervención del gobierno en favor de Gonzalo el presidente del Senado de la República y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pérez, anunció que retira sus aspiraciones a la candidatura presidencial por una clara intervención de una gran parte del gobierno en favor de un precandidato. El aspirante presidencial dijo que con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las formas de equidad y de justicia se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que afecta en lo más hondo a nuestra dignidad. Aunque no lo menciona por su nombre, es obvio que alude al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Vamos a escuchar las declaraciones de Reinaldo Párez Pérez, precandidato presidencial del PLD, ...y que él sea quien nos explique por qué se retira. Escuchemos. Bueno, vamos a ver. Como es sabido, el 3 de marzo del 2018, ocho compañeros fuimos convocados por el presidente de la República... ...con la intención de dejar iniciado un proceso interno... ...de cara a elegir un precandidato presidencial dentro de los seguidores de Danilo Medina pensando siempre en el fortalecimiento y la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta importante decisión se produjo por la imposibilidad de repostulación del compañero Presidente de la República. Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión salimos dispuestos a continuar la siguiente fase y algunos de los compañeros que ocupaban funciones ministeriales en el gobierno por un asunto de delicadeza y atinado proceder, decidieron presentar sus renuncias a tales posiciones. Las reglas de juego para seleccionar a un precandidato entre quienes entonces decidimos correr por la candidatura presidencial del PLD se basan en mediciones de varias firmas encuestadoras y, en función de eso, salimos a trabajar y a buscar el favor, de la mayoría de los electores dentro y fuera del partido. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia se observa una clara intervención de una gran parte del Gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo que, como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Mi trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana está ahí. 44 años de militancia ininterrumpida, ocupando todas las instancias partidarias hasta llegar a Secretario General, representar a nuestro partido en todas las circunstancias y coyunturas, en fin, en las buenas y en las malas. Quiero dejar bien claro que estaremos en las calles trabajando junto a, las, a los precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron en nuestras aspiraciones presidenciales. Vamos a escuchar eh, lo La que explica Reinaldo Pérez por qué desiste de sus aspiraciones como precandidato a, a las presidenciales para las elecciones venideras, es, vamos a decir, no tanto sorprendente, y entiendo que seguiremos viendo precandidatos que salgan de estas aspiraciones, de este grupo de los seis y ante todo esto, entonces esa balanza que se, eh, que se entendía de que hay seis o un grupo de, del danilismo y Leonel Fernández por un lado solo, Solo dentro del PLD, en lo que tiene que ver con ese, esa cabeza o ese jefe en este momento de Estado, que es el señor presidente Medina, y que se entendía que le podía restar mucho a Leonel Fernández a lo interno del PLD. Al ir eh, decayendo, al ir perdiendo peso este grupo de los danilistas, y que se entiende que esos que han ido saliendo porque no han recibido ese apoyo de parte... Del presidente Medina, porque es más que claro, ellos no los han dicho abiertamente. Lo mismo que dice Reinaldo Pérez en sus declaraciones. Y cito que, o sea, él dice que esto provoca un desequilibrio en ese proceso que llevan. ¿Ustedes creen que irá él a apoyar entonces a un Gonzalo Castillo que se entiende que es el favorito? Me parece que no. Bueno. Entonces, de este lado, de esta manera, va creando alguna fortaleza. Eh, a lo interno del PLD esa precandidatura de Leonel Fernández que sigue firme trabajando día tras día por su proyecto, ante todo esto nos queda Fulvio, un Domínguez Brito nos queda este señor Temístocle, eh, Temístocle y de, de los seis ya quedan cuatro, Temístocle eh, Francis, ¿cuáles son? porque se me van Temístocle, Domínguez, Brito que estaba en la sede María, una mujer que estaba en la, en la sede eh, mira, segura, del, rá rá seis, segura el rá rá tema rá es rá que de los seis quedan cuatro vendrá sí. quedando uno me imagino al final y ya queda poco Carolina. tiempo para decidir. Mi, mira sí. hay una cosa Francis yo tengo mi opinión, se sí. irá desintegrando Así sí, es. hay un asunto aquí él resalta lo siguiente por la cual retira sus aspiraciones una clara intervención de una gran parte del gobierno en favor del precandidato. Declara otra. Él dice que han violentado todas las formas de equidad y de justicia y se observa una clara intervención nuevamente del gobierno para alguien. Por no mencionar a Gonzalo Castillo. Pero ya en su alocución habla... De que ese precandidato usa la plataforma de uno de los ministerios más importantes Esto es muy grave. del gobierno para su candidatura. Está refiriéndose explícitamente a Gonzalo Castillo. Esa declaración de Pared Pérez es sumamente grave. Él sabe que Gonzalo Castillo está usando el Ministerio de Obras Públicas y él mismo lo denuncia para sus aspiraciones personales. Eso que es patrimonio del pueblo dominicano, eso que es dinero del pueblo dominicano, esos recursos que pertenecen al pueblo dominicano, lo está usando para política, para sus aspiraciones personales. Prácticamente Reinaldo Párez Pérez lo dice claro, ha usado y está usando uno de los ministerios más importantes del gobierno para sus aspiraciones personales. Le corresponde a Reinaldo Pérez Pérez presentar esa denuncia, presentar ese expediente como presidente de la Cámara de Senadores, como veedor, como fiscalizador de los recursos del Estado y presentar eso ante el Petca como una denuncia responsable, porque está usando los recursos del Estado. Si realmente le preocupara, lo hiciera, si le, si le, preocupara, si le preocupara, el preocupara el Estado dominicano, si le preocupara saben. la desviación de gasto en estas precandidaturas, bueno, en estas precampañas, miren, eh, o sea, lo hiciera, pero no, simplemente es una contienda, es un debate de, de poder... ¿Quién más puede? ¿Quién me sacó? ¿Quién me dejó fuera? Que en este caso es él el que está quedando fuera de ese grupo, que se entiende que podría ser eh, un, un candidato presidencial ante, ante la República, pero no va a ser posible, porque todos los esfuerzos desde el gobierno están siendo dirigidos a Gonzalo Castillo. Miren, señores, la realidad es que Danilo Medina es un político pragmático de, del momento, de la situación, él lo, lo, lo entiende rápido y actúa lo entiende y actúa no planifica no hace eh, a futuro no hace más que lo que le puede llevar hasta allá y no importa cuál sea el medio si el fin en ese momento se lo justifica y lo demuestra con esto que no solo desvía la tensión hacia, hacia el interés de repostularse, pero iba gravitando firme y poderosamente el movimiento que entraría en acción ante el Congreso para procurar una reforma que lo habilitara, mientras trabajaba otro grupo de constitucionalistas que venden su intelecto al mejor postor, ataviando ciertas fórmulas sin la necesidad de de ir a una reforma en el Congreso. Eso fue el escenario. Y cuando hace presencia Amarante Baré, que fue el primero hace 15 meses atrás, según dijo él, ver el despliegue de dinero como si verdaderamente Amarante Baré fuera un líder, porque se notaba sí. que el danilismo estaba apoyando esa candidatura con el objeto de la motivación a otros, porque el presidente, lejos de seguir, estaba procurando que se organizara la posibilidad de sur que surgiera, perdón, un candidato que lo sustituyera, pero no Lionel. Nunca dejó de hacer proselectismo el presidente, desde las visitas sorpresa, mientras estos delfines se creían el cuento. El cuento ya fue develado. El pueblo y la llamada de Pompeo evitó que ellos cometieran la primera acción de reforma en este periodo, porque todavía está latente. Recuerdan que lo dije aquí, que no estaba nada del todo cerrado el tema. Esto era una primera etapa, lo dije más de una ocasión, al día siguiente del discurso. Era una etapa. Hoy día está más latente que nunca. Y peor, porque se dice que amigos del sector del PRM ya están considerando votar por esa reforma que traería unos cambios en el orden constitucional, pero también se llevaría de paro el 124, para, para habilitar a Danilo en el futuro. Me refiero a algunos diputados que siempre se ha sabido que han estado ahí. Y yo le hice el cuento a Fulvio, y Fulvio no hizo el cuento a nosotros, cuando el propio diputado, amigo de él, le dijo, mira, son 70 que nos están ofreciendo. Pero ese diputado que le dijo eso estaba firme en que no. Claro, eso es obvio, claro. porque no lo va a decir. Pero señores, lo que pasa con Reinaldo, lo que pasó con Amarante Pare. La Junta Central Electoral es la gran ausente en estos debates. Sí, sí, que es la principal, hay, hay... la principal organización de control del gasto de estos precandidatos que se supone deben de tener un control y una vigilancia. Reinaldo reacciona y eso es la autodestrucción del proyecto de Delfines de Danilo Medina incluido, óigame que se lo digo hoy, Danilo ya sabe que con Gonzalo no va, hacia, no va hacia ninguna parte. Y mientras salen los precandidatos advirtiendo el abuso del poder frente a sus campañas, se reunifican al, al entorno de Leonel Fernández, quien Era. tiene un 69% y, y ayer vimos un ridículo de Domínguez Brito, y con esto concluyo, un ridículo de Domínguez Brito, aparentar de que tenían un debate, el único que tiene que dar a conocer cuáles son sus intereses y cuáles son sus planes y cuáles son sus, sus virtudes es usted, Domínguez Brito. ¿Y quién dijo que uno que está en 69% por encima de todos ustedes se va a detener a discutir con un desconocido como y un poco deteriorado candidato. Mira, con relación a Reinaldo Párez Pérez, el lodo que él pasó sin ensuciarse, él le estaba opacando los ojos y él no veía lo que el gobierno del PLD toda la vida ha hecho en todas las campañas, usar los recursos del Estado y aplastar a todo el que se pusiera enfrente. Recuerden ustedes las cientos de jipetas rotuladas para la campaña del 12, recuerden para la campaña del 16, recuerden todos los recursos usados, recuerden lo que costó Danilo Medina a este país, que se usaron más de 185 mil millones de pesos. Que fueron usados en el gobierno de Leonel Fernández. Claro, claro, fue, fueron usados en el gobierno eso. de Leonel Fernández. Y recuerden los 40 mil millones que él dijo que iba a dar para la candidatura de Danilo. Ahora fue que Reinaldo se limpió los ojos. Y vio entonces el peso del Estado encima de él. Ya lo había dicho Danilo aquella vez, me venció el Estado cuando Leonel lo venció a él aquella vez. Y ahora Reinaldo pues vuelve y lo pone a la luz pública, igual que Amarante Baré. Entonces nosotros como país tenemos que revisar. Cuando hay un grupo de gentes usando el recurso, los recursos del Estado de una manera deshonrosa, irresponsable para asuntos particulares y candidaturas presidenciales, de lo que sea esos recursos le pertenecen al pueblo y después entonces viene con la reforma fiscal y le caen toda la carga al pueblo para que el pueblo sea quien tenga que pagar y vienen y nos venden el rancho con nosotros adentro con todos los préstamos empeñando nuestra soberanía y empeñando nuestro presente y futuro. Mira, por otro lado, tenemos las declaraciones que diera Andrés Navarro también, y que dice el que entiende que esto que declaró eh, Reinaldo Pared Pérez y que también el mismo Carlos Amarante Barret, eh, cuando decide renunciar de ese desequilibrio y de esa poca equidad que existe en el danilismo al interno del PLD de estas precandidaturas, Andrés Navarro entiende que no es así. Y dice que él está por encima de todos los candidatos, que está ahí a la par con Domínguez Brito, un empate técnico, dice él, y con Gonzalo Castillo, y le hace la propuesta a ellos de que sean sus vicepresidentes, que acepten esto para ir eh, a aspirar a la presidencia. Por otro lado, tenemos las declaraciones de la esposa de el señor Reinaldo Párez Pérez, que habla de lo mismo, dice ella, cuando las cartas no están claras en el juego, hay un evidente desequilibrio, unidad y engaño. Es decir, que hay un claro malestar a lo interno de esta corriente danilista. ¿Y qué va a conllevar esto? Ustedes saben qué va a conllevar, que continúe desintegrándose, como eh, eh, decía Francis. ¿Y qué conlleva cuando esto se desintegre? Bueno, pues que la fuerza la va a perder a la hora que esto precandidatos que se supone que tienen alguna fuerza, que tienen sus seguidores, que tienen su gente decidan o desistan de estas precandidaturas porque entiendan que no fue justo o no fue equilibrada esta jugada por parte del presidente Medina no van a apoyar a Gonzalo Castillo entonces al final Gonzalo Castillo va a quedar solo y sí, habrá sí, que hacer claro. una gran inversión y ustedes saben lo que conlleva esto para el país, para ir a enfrentar a Lionel. Y, y, y si van a hacer, o si quieren hacer, o si Danilo está pensando hacer lo que tenga que hacer para tener a su hombre de confianza en, la, en el gobierno, que sea el presidente de la República, pues entonces hará Mira, lo, que, lo que haya que hacer, este sin grupo, importar los gastos. Este grupo, que definitivamente, ha sido quemado por la estrategia del propio Danilo. Quienes decían que harían lo que dijera Danilo, hoy se dan cuenta que han sido eh, descalificados indirectamente, han sido eh, vejados, lo han dejado a la deriva. No creo que Navarro soporte un paso más, aunque está recibiendo también los recursos del Estado, a menos que él tenga un botín y que tenga realmente respaldo exterior de, del partido, fuera del partido o del gobierno. Y me segura que está, pero no se siente Ese no tenemos mayores Él dio eh, declaraciones, discúlpame, Francis, ayer Que estuvo por acá con San Francisco y, y la voy a citar para uh -huh. eh, esto Entonces, que está cuando esto se da Definitivamente Vemos la desintegración en torno al danilismo Y muy, muy firme Son las palabras de quienes se están retirando, sienten que han sido engañados, que han sido quemados para, proceso para procesos futuros y se quedarán solamente siendo delfines, porque el propio Danilo ha trastornado su propio plan, ya que detrás lo que lo que perseguía en principio, era definitivamente proyectar, si él no iba, a Gonzalo Castillo. Y eso nos está costando a nosotros miles de millones de pesos para un proyecto presidencial infructuoso desde su nacimiento. Una persona que no tiene bagaje político, que no ha, que no ha trabajado en política nunca más que ahora, se pretende que se erija como un posible candidato a la presidencia, mucho menos verlo como un presidente de la República. Ante, Eso sería lo último. Ante todo esto, el avispero está a lo interno de ese grupo de danilistas. Debemos de recordar que la iniciativa forzada del presidente Medina de no ir a una reforma fue lo que conllevó eh, la presentación de este grupo de los seis, como se le conoce, que ante todo... Y apenas quedan 35 días. Para estas primarias, señores. Y en 35 días no se hacen candidatos. No, eso es imposible. Si usted quiere tener una salud bucal hermosa. Con esta imagen que me parece que le envían a Fulgo para felicitar. A doña Amada Enríquez Así como escuchó Esa amada. es mamá amada Mamá amada, amada. En pues, ah, maestro, los maestros felicidades, felicidades Felicidades para la doña y la organización Los Maestros Mamá amada Enríquez Muchas felicidades para ella Dios la bendiga siempre Nos escribe Rosa Roja y nos manda esta hermosa postal Dándonos los buenos días Muchísimas gracias Rosa eh, a ti y a todos los amigos televidentes, muchas bendiciones hoy lunes, iniciando un nuevo mes, así iniciamos nosotros su espacio de mañana. Vamos a un breve bloque para continuar con todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Manténgase ahí, en breve volvemos con las noticias con Vladimir Paula, no se la pierda Continuamos en su espacio de mañana, ante todo esto Francis, Fulvio, amigos televidentes y nosotros tener que ver que todos los fines de semana y entramos los lunes y la semana completa con diferentes escenarios eh, políticos por toda la situación que viene viviendo la República Dominicana en los últimos meses, ¿Por qué? por los intereses que buscan eh, la permanencia en el poder de parte de un grupo de funcionarios y políticos en nuestro país. Ante todo esto, la República Dominicana goza de la intranquilidad de estos funcionarios o de estos personajes políticos de nuestro país que nos mantienen en una latente discordia. Esperemos que en un mes, veintitantos de día nos queda, 34 34 días nos quedan. treinta días. Un mes y cuatro días nos quedan. Nosotros poder terminar terminar de tener que estar hablando de Gonzalo Castillo, hablando de Domínguez Brito, hablando de Andrés Navarro, hablando de todos estos, no voy a decir la palabra, de estos precandidatos y de todo lo que se está viviendo a lo interno del PLD, que deja mucho que desear de sus accion, del accionar que tienen cada uno de ellos y del propio presidente Medina estamos más que claro que hay un interés marcado de un presidente de hacer lo que tenga que hacer por eh, tener o dejar a uno de sus hombres allegados en el gobierno. Nosotros estamos cansados el presidente Medina de todo el accionar, desde la gente que está alrededor y si empezamos a citar y cierro con esto, todo lo que hemos venido nosotros observando desde el inicio de la intención de una reforma constitucional para su permanencia en el poder y ante todo esto, la salida de estos seis Precandidatos, que ya solo quedan cuatro y que me imagino que al final pues quedará uno y que harán lo que tengan que hacer para que sea este el que él quiere que se quede. Y nosotros mientras tanto, viendo el derroche de dinero, viendo todas las diabluras que hacen para que ellos puedan permanecer. La verdad, Carolina, que uno mirando esto se pregunta, ¿cuándo? verdaderamente va a haber correcciones para el uso de los recursos del estado para el asunto de la política porque es vergonzoso nosotros ver cómo mueren dominicanos por dengue que no pueden controlar ni siquiera un mosquito no tienen planificación van más de 10 muertos los de recursos dengue. no aparecen lo que dicen ya los recursos escucha. no aparecen y sí para esto ya aparecen escucha, grandes cantidades de recursos <ríe> votándose en la calle y nada pasa no hay un solo preso bueno pero ya que se escucha la música, la música de Vladimir Paula la música Buenos días de las noticias con Vladimir Buenos días de mañana de mañana en vivo Hola qué tal Saludos nordestanos del mundo están en contacto con nosotros Buen Fin de semana. A esta hora del día, hola Francis <risa> Buenos días aquí, adiós a todos, la gracias ¿Eh? Adiós las gracias, aquí adiós. presente En la escuela y en la universidad Ojalá y que no se detenga Francis Claro que no, no se debe ¿Eh? de detener Ojalá sí. y que no se detenga, creo que ¿Cómo te fue de fin de semana? A mí me fue bien, gracias a Dios Qué me Qué bueno va. tenerte aquí cerquita Igual, igual, hola Carolina Buenos días, ¿Cómo Dale, estás? muy bien, gracias a Dios Hay gente que me está reclamando en las calles dice, ay, me, ay, dice, ay. me dice, <risa> no está bien, queremos escucharla Qué compromiso escucharla. La, claro. sube los Tiene que romper ese hierro <risa> Por Dios, ¿eh? <risa> Julio, hermano, aquí estoy tranquilito, pero desesperado por escuchar tu noticia. Te vi en la feria, te vi en la feria. dice qué rol? <risa> no, no, no. ¿En el rol? ¿En cuál rol? Eh, eh, hasta entrevistando, estabas tú. Ah, bueno, ahí estábamos en el rol de, de periodista. Sí, sí, de periodista. ¿Y como artista también? Como artista estuvimos el el el, el sábado, creo sí. Con quemado. Excelente. Con sí, sí. Excelente. Bien. Gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora del día. De inmediato vamos con las noticias en el ámbito internacional. Señores, Dorian azota Bahamas en categoría 5. ¡Ay, mi madre! El poderoso huracán Dorian azotó las Bahamas ayer con vientos cercanos a unos 300 kilómetros por hora anunció el Centro Nacional de Huracanes, citando condiciones catastróficas en el noreste de ese país. El azote y la furia del huracán de categoría 5 ha causado una caída en las comunicaciones, cientos de viviendas destruidas, calles convertidas en auténticos ríos y tantos vehículos como casas sumergidas, así como falta de luz un caos total en las Bahamas, el paso de Dorian. ¡Wow! Increíble, señores. Ahí están las imágenes. En el ámbito nacional, abogada asesinada por su expareja pidió ayuda al Ministerio Público dos semanas antes del crimen. La abogada Anibel González, ultimada a tiros por su expareja Yasmil Oscar Fernández Esteves, había pedido ayuda a la Fiscalía. Veamos. Sí. Señores, ahí está. Miren, hay que decir que meses antes, creo que fue el pasado año, eh, esta mujer también había denunciado de que fue víctima de una brutal golpiza por esa misma persona, en aquel momento, él intentó matarla también, no logró su cometido. Sin embargo, ahí está, finalmente lo, lo hace, le quita la vida a esta mujer. Qué lamentable esto, qué debilidad del Ministerio Público. Y ahí está, finalmente, el resultado. Qué pena, qué lamentable. Mire, señores, entrando ya en noticias en el ámbito local, regional, regional. Este fin de semana, señor director, las entidades, regresando aquí, señor director, las entidades correspondientes ya de salud, hablando del Servicio Nacional de Salud Pública, hospitales, instituciones públicas, en fin, ¿verdad? Empresas también se unieron a lo que fue la Jornada Nacional de Descacharrización y eh, Eliminación de Envases del mosquito principalmente que pueda transmitir el, el dengue en una gran jornada a nivel nacional que se extendió durante todo este fin de semana aquí en el Hospital San Vicente de Paúl y vemos parte del equipo que, se, que llegó para distribuirse por todos los sectores de San Francisco de Macorís, específicamente en la zona norte y otros. Muchas instituciones gubernamentales se unificaron este fin de semana en esa jornada nacional contra el dengue, todos contra el dengue. Así que vamos a ver, en esa ocasión estaba dirigiendo esta tropa el doctor Francisco Javier Ureña y ¿qué nos dice? ¡Adelante! Es un operativo nacional que tiene el Servicio Nacional junto con el Ministerio de Salud, en la cual el propósito del mismo es... Eh, llegar a la comunidad, identificar eh, criaderos de mosquitos, eh, y es una campaña masiva que se está realizando en pro de disminuir o controlar eh, la producción de mosquitos, que son los elementos, los vectores que producen el dengue. O sea, esto aquí nosotros, desde hoy, el, otro, el próximo fin de semana, estaremos haciendo esto casa, casa por casa, donde daremos orientaciones sobre dengue, y vamos a identificar cualquier foco eh, productor de mosquitos que haya para poderlo eliminar. Antes, repito, esto se extendió por todos los sectores de San Francisco de Macorís, esta jornada nacional contra el dengue, ah, interesantísimo y ojalá y que esto se siga expandiendo y que solamente no sea por esta semana que pasó, eh, sino que puede ser, por qué no, durante todos estos días, hasta que tengamos ya eh, informe de que ha disminuido esto durante todos estos meses Miren señores, el gobierno realiza estudios de suelo para la construcción del puente de Ugamba Ahí está el demandado puente de Ugamba Hay que decir que este fin de semana continuaban los estudios de suelo Para la construcción de tan anhelado puente para Ugamba Y para San Francisco de Macorís Porque ha sido una demanda del movimiento social y popular Vamos a escuchar entonces al dirigente comunitario Hipólito Almonte. Adelante. Llegó una, un camión ahí con unos equipos para hacer lo que es el estudio de suelo, que ellos no tenían a mano todavía, para iniciar lo que es la construcción del puente. Nosotros, como lo dije al ingeniero, reitero, lo recibimos con mil amor en esta comunidad porque lo que queremos es que se construya el puente, que comunica a Obama con las Núñez de Cáceres. Lo que no queremos es seguir dándole larga al asunto, porque entendemos que ya se le ha dado bastante tiempo a las autoridades locales y del gobierno para que se construya esa obra de tanta magnitud para esta zona, debido a que es una zona que va a desahogar a muchos sectores. Más sin embargo, las autoridades no han entendido lo necesario que es esa vía para llegar al Hospital San Vicente de Paúl, para llegar a la Escuela Paulina Venezuela y a otros sectores y a otros espacios que le dan vida a toda esta zona. Ahí está, ojalá y repito, y que esto se construya, este puente, un puente anhelado, pedido, exigido por, ¿eh? Dime Francis. Ah, bueno, sí, en esa comunidad de Ugamba. Miren, señores. Continuando en el ámbito local regional, un hombre fue encontrado muerto este fin de semana. Ahí está en el río Yuna, distrito municipal de La Soledad, municipio de Villalamata. Esto fue en Cotuí. Se trata de Albert Joelmi Vázquez Pérez, mejor conocido como Len. Apenas 24 años de edad. Fue encontrado sin signos vitales. Se ahogó. Según versiones de los familiares, este joven en varias ocasiones habría intentado suicidarse, por lo que se presume que esta haya sido la razón, lo consiguió. Mientras tanto, las autoridades del DICRIN realizan las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público. El cadáver de este joven fue trasladado hacia el Hospital Público de Villa La Mata. Ahí está Albert Joelmi Vázquez, repito, quien murió este fin de semana fue encontrado ahogado en las aguas del río Yuna. Miren, señores, lamentable. Los fines de semana se incrementan, los accidentes de tránsito provocan daños, provocan muertes. En esta ocasión, un choque entre dos motocicletas frente al bloque de cacao salida Castillo en Villarriga. Cegó eh, la vida de dos personas. Así que se trata de Pedro García Santana y Heriberto Ferreira Ramírez. Hay un haitiano herido, ¿eh? Señores, miren cómo quedaron las motocicletas, ¿eh? Totalmente destrozadas en medio de este impactante acontecimiento ocurrido en Villarriba. Vamos a escuchar qué nos dice el director de. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar lo que nos dice Ariel. Director del COBA, Adelante. Tuvimos que auxiliarlo porque fue casi en presencia de nosotros, donde ellos chocaron de frente. Y prestamos asistencia con lo que era de nosotros, del interior policial de COVA. Lamentamos la situación, ya llevamos uno que yo creo que está vivo, está grave, claro. grave. Y los que están ahí, mientras tanto estamos haciendo lo que podamos. No hay ambulancia, no hay nada. Nosotros tenemos que actuar en esta unidad que es la del interior policial del COVA. Lamentamos la situación. La gente bebe, bebe, bebe y, y no hay control. Mira la consecuencia que lamentamos. Pero mientras tanto, estamos aquí para servir y ayudar. Okay. En el hospital de ahí, de aquí de Castillo, está el, el que está el que está con vida, que trasladamos, eh, los médicos de una vez tomaron un. Señores, ahí está lamentable, muy lamentable, ¿verdad? Este hecho, repito, acontecido. En, eh, acontecido en Villa Villarriba. Miren, señores, en otro orden, eh, ahí está, este joven también perdió la vida este fin de semana, eh, otro accidente, pero este fue en Samaná, así que otro trágico accidente, también donde esa persona perdió la vida en Samaná, ahí están las imágenes, Muchos reportes eh, de personas que pierden sus vidas, joven de 21 años de edad, perdió también, ahí está, muy bien, 21 años murió en medio de un accidente de tránsito durante la tarde del pasado sábado en el Valle de Samaná, ahí está San Lora Severino, residente en el paraje de Punta eh, Baladra del municipio de Samaná, expiró a consecuencia de presentar trauma facial, Trauma cráneoencefálico. Transitaba en una motocicleta CG por el referido tramo cuando perdió el control de la misma y se deslizó. En el accidente también resultó herida la nombrada Winnie Hernández Severino, de 24 años, quien acompañaba al fallecido. El cuerpo sin vida le fue entregado a sus familiares. Caramba, lamentable esto, de por Dios como les decía, cómo se incrementan las muertes por accidentes de tránsito en nuestro país. Y esto suma y sigue sumando más eh, a que sigamos ¿verdad? siendo calificados, creo, dentro de los países del mundo, si no me equivoco, como el número 3, donde ocurren más accidentes de tránsito. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque miren esto, miren señores. Ustedes ven este fundón de agua que tengo en mis manos. Esta no es la chiquitita, ¿eh? esta es la grande y cuesta apenas 5 pesitos. Agua Randilá, la número uno. ¡Qué bueno! Muchachos, es todo por el momento. Así iniciamos esta semana... Eh, con saldos negativos principalmente por muertes de tránsito Qué lamentable, así que Francis Carolina, Fulvio lo dejo en sus manos bye Muchas bye. Gracias. muchísimas gracias Vladimir gracias, vuelvo y recalco el asunto del huracán Dorian porque si estas atenciones y estas intervenciones son necesarias para salvar aunque sea una vida vale la pena lo que está pasando con la naturaleza es algo terrible. La hemos agredido. Y la intensidad de este ciclón, cómo ha aumentado y cómo está. Prácticamente estacionario sobre las Bahamas. Tres kilómetros se está trasladando. Prácticamente estacionario. Y están todas las condiciones dadas de aguas eh, más cálidas, radiaciones de, del sol por bombardeo de ondas electromagnéticas, lo hacen así de fuerte también. Y a las personas que están cercanas a todo lo que es Florida, en esa área donde se piensa que va a entrar, que tomen toda la precaución, no se hagan los fuertes, no se hagan los duros. Este asunto es terrible. Viento sostenido de más de 320 kilómetros por hora. Esto no tiene precedente es la primera vez en lo que se sabe de Bahamas que haya ingresado un ciclón, un huracán tropical de esta magnitud. Salven vida, que es lo más importante. Sí, a propósito de eso se han eh, iniciado, o antes de entrar propiamente el huracán Dorian, se habían estado tomando medidas drásticas porque lo que se esperaba y lo que podemos ver así como ya estaba previsto fue, eh, era fuerte, ante todo esto, eh, lo más importante es que no hayan pérdidas de vidas humanas, porque lo material, aunque sea a través del tiempo y con situaciones que afectan, ciertamente ese aspecto psicológico que tiene que ver con la destrucción de nuestra casa, de nuestro vehículo, de las empresas, pero eso se recupera, la vida no. Y ante todo esto, pues, debe de existir ese aspecto de conformidad y de positivismo ante todo. Continuamos. Bueno, en, la, en una de la Yendo aquí al país. Es lamentable. El hecho de que la abogada. Eh, a nivel. González. Ultimada a tiro por su expareja. Yasmín Oscar Fernández. Yo hago y busco. En mi cabeza. ¿Cómo es posible que este individuo, que se veía un tipo aparente, con empresas, se empeñara en no permitir que viviera esta muchacha? La madre de sus hijos, no le importó hijo. Que, le nubló la razón. ¿Qué episodio ha vivido la niña de 11 años y qué será de ella si no se si las autoridades y la familia no buscan prepararla psicológicamente porque estuvo presente cuando le dio las siete puñaladas hace dos años atrás por lo que él estaba guardando prisión a cinco años ahí es que entre el debate francisco cinco años y sale no te voy a explicar entonces hoy ella muere a manos de este verdugo, de este animal, que uno no, todavía no me explico qué es lo que está pasando, pero ciertamente que nosotros poseemos un código procesal penal garantista, pero dentro de la garantía es como si tuviéramos una especie de especial, sí, garantista, pero a la vez te da oportunidades, esto tiene que tras, transformar el accionar del Ministerio Público, quien es quien propone cuando se llegan acuerdos para libertar arreos condenados cuyas penas no exceden los cinco años o los dos, tres años porque parece ser que hubo una variación y ella había desistido, entiendo, con la negociación, porque para eso tiene que estar de acuerdo ambas partes. Lo interesante es que la primera fiscal que llevaba el caso, y tengo los datos por información, al ir a esa, a esa audiencia, dice al juzgador, pero un momentito, Conmigo no se ha consultado y yo soy quien llevo el caso de la Fiscalía. No, no, no, no. Ni estoy de acuerdo con ese acuerdo, ni he participado y hoy yo no he venido a ratificar ningún acuerdo. Sin embargo lo soltaron. No, ella hizo lo que tenía que hacer para que el magistrado se diera cuenta de que ese acuerdo no estaba bajo el aval de esa magistrada y ella decide bajar de estrado porque recuérdate que ellos son un organismo la fiscalía y en cambio subió a ratificarlo la jefa de ella y ella bajó hizo su informe lo sabía el procurador de su reproche que le hizo en ese momento el juez el coordinador del Ministerio Público, y lo sabía también Bolívar Sánchez, de las investigaciones. Entonces, la jefa de ella fue la que... No, solamente que la sorprenden a ella cuando va a subir, cuando le entregan el expediente de que ese acuerdo estaba ahí. Dice, no, espérese un momentito, yo ni estoy de acuerdo. Y además advirtió, ese hombre casi la mata. Y de darle ese, ese acuerdo, la va a matar, dijo cinco, ella. En cinco el años todavía era poco. Cinco años todavía entonces, era poco. Entonces, se ve que hay ahí algún tipo de negociación. Hubo una negociación porque, obviamente, la negociación no es un pecado. Económica. entonces digo económica. Pero la negociación está establecida en nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué de interés hecho, tenía esa superior de ella? No, es que este individuo se le nota que, a pesar que tenía dos pesos era influyente y él estaba mostrando que lo que quería era salir y que iba a dejar eso hasta ahí porque Exacto. ellos se comprometen a todo. Sí. Lo único que no le gusta es cumplir. pero ella dos Todos semana, los agresores entienden que, que, que no deben cumplir pena. Ella dos semanas antes le había advertido a esa, esa misma fiscal que, que el acuerdo lo estaba violentando ese señor porque le estaba llamando desde la cárcel. Y amenazándola que la iba a matar. Pero ¿qué resulta? apenas tres días de haber salido. La mata. El, eh, Entonces de el hecho, Ministerio Público tiene, tiene, tiene. Solicitó una investigación. Bueno, yo digo que hoy, lunes, el Ministerio Público estará indicando, si no la prohibición de asumir acuerdos con agresores de esta naturaleza, por lo menos va a planificar o debe planificar agregarle otras condiciones para poder dar paso a lo que dice la ley. Y, Porque y a, la norma lo permite. Mire el caso de Brecht, que no debimos de, de negociar, mira por pues dónde vamos. Y aparte de, de esos cambios que se entiende que deberían de haber para que sea más riguroso el tema de los acuerdos y de permitir que una persona que esté siendo, que haya sido sometida a la justicia por agresión, salga en libertad, hay en medio de esta investigación solicitada por la Procuraduría, debe de salir. Eh, a flote la información de si hubo algún acuerdo no propiamente legal sino detrás si hubo alguna intervención o tráfico de Hay influencia una eh, como dices paso. pero también si hubo dinero por detrás para que este señor pudiera salir lo que sí que para que porque, se le firmara que saliera lo que orquestaron ese acuerdo habiendo eh, existiendo la advertencia del anterior fiscal que siendo una subalterna tú sabes lo que hicieron la misma que, que sometió el acuerdo y fue aprobado, el juez está atado a lo que promueve el Mira lo público. que escribió ella. Ella fue trasladada a un departamento y la sacaron de, de juicio. Mira lo que escribió ella una semana antes. He ido a la fiscalía, he dado todos los pasos, nadie me hace caso, el padre de mis hijas está libre, llegó mi hora cero, fui a la fiscalía pero la titular no estaba... Ella fue la que hizo su acuerdo A la otra la despidió Escribió a nivel de ah, Esas personas deben de ser sancionadas mira lo Deben de lo que ser yo sometidas de decir. O sea, la muerte de esa profesional Está en las manos del Estado Que le falló a esa mujer A una representatividad Una mujer profesional, joven, trabajadora Que así como ella Hay tantas Que tal vez no salen tanto a la luz Esos casos porque son de por allá son cientos y cientos la muerte de mujeres que tenemos en el país. Y así mismo, como este, hay otros casos que por negligencia, por tráfico de influencia, por esos acuerdos de cortinas que se hacen, salen a las calles estos asesinos. Porque son asesinos y cinco años es muy poco para un hombre que le suministra siete puñaladas a la madre de sus hijos. Esto es imperdonable. Por eso ha causado tanto dolor en la República Dominicana la muerte de esta abogada. Bueno, señores, aquí el agricultor, el ganadero, el dueño de finca, en fin, todo el mundo está de feria, porque llegó el festival de ofertas de John D. Eh, y los amigos televidentes, eh, aparentemente nos manda el señor Odalis de San Francisco de Macorís. Estas en las imágenes de una carretera, está haciendo... Una denuncia, vamos a abrir el video y luego pues lo vamos a pasar. Tenemos a Jocelyn Acosta que nos dice, buenos días, por favor, ¿qué pasó con el caso de Emily el día 30? Francis, ¿qué información tienes en relación no, a. a no, Mario? Ha sido, no ha sido dada, no, no ha sido puesta en libertad. Entendiéndose hay un tecnicismo que hay que agotar. Esta, esta no es un cumplimiento, sino que fue producto de una de una decisión de la, de la corte de apelación ahora hay que esperar la decisión en, el, en casación porque el ministerio público cas, eh, mandó a casación la sentencia del, de la corte okay. y mantiene en estado o paraliza como hay abierta una acción, el resultado de aquella se está esperando ok, muy bueno, pues ahí está la información no sé si el ministerio público dará, otorgará por cese de la o por cumplimiento de pena pero bueno. tampoco tiene el juez de la ejecución de la pena, tampoco está apoderado entonces yeah, te, yeah. permanecerá preso y ante todo esto el pueblo esperando lo que va a pasar porque estamos muy pendientes tenemos a Arlington Peña desde Washington que nos escribe muy buenos días, aquí viendo el mejor programa de mañana, felicidades Muchísimas gracias Arlington, buenos días aquí en Estados Unidos Saludos una... Tenemos otro mensajito okay. por acá que nos escribe Angelo Buen día, saludo para todos, deseándoles a todos un hermoso día Y felicitar por tan completo programa de comentarios, propuestas y análisis y análisis, gracias por su existencia En este pueblo que tanto necesita Más personas como ustedes Muchas Muchísimas gracias. gracias Angelo Muchísimas gracias Angelo y a todos los amigos que nos escriben Nos vamos a una pausa En breve vamos a regresar con la entrevista del Café Caliente Una exclusiva De Yerjan la Antigua, nuestro productor Con el abogado defensor de, el, el abogado Pantaleón Mieses Defensor del caso de la fiscal De vázquez Aquella que ponía paquetitos no se lo pierda, en breve regresamos. De mañana. Continuamos en su espacio de mañana. Estuvimos escuchando la interesante entrevista que realizará nuestro productor, el señor Yerjan Lantigua, al abogado licenciado Pantaleón Mieses, abogado defensor del caso de la fiscal de Villa Vázquez. Mira, Me sorprendió porque él asegura que dos días antes habían hecho una compra como táctica de investigación y la compra fue realizada en la Barbería. Pero entonces dañaron el proceso si hicieron realmente esto que se ve en las cámaras, que perfectamente pues, hubieran podido ser apresados estos muchachos. Ella cometió muchos errores eh, y ciertamente la entrada de ella se produce posterior como protocolo y es así. El perímetro es asegurado, pero entonces al, al establecer el comentario y estas cámaras, ¿quién las colocó? Ahí se le dañó la jugada. Vamos a ver qué pasa con este caso que ha sido... Pues un escándalo en nuestro país. Nosotros tenemos declaraciones de Radamés Segura, que estuvo por acá por San Francisco de Macorís. Otro, específicamente en el Club Esperanza. Eh, yo no lo sentí No, ni yo, yo vi las noticias no, en, es que en los medios. Se están claro. haciendo. Eh, pero vamos a ver qué es lo que. Es posiblemente de la sangre nueva que habla Danilo Mero. Es un negativa exactamente. Yo soy o negativo, cuidado. Vamos a escucharlo. Y de la liberación dominicana, hasta convertirse en miembro de la Comité Central y del Comité Político. Hoy, San Francisco de Macorís viene aquí al próximo que están abarrotando este gran salón aquí en la hermosa ciudad de San Francisco de Madrid, capital de la provincia de Duarte. Un aplauso para todos y todos. Comenzada por mi compañero Apolinar Taveras, director provincial de campaña. El compañero Juan Polanco, coordinador de la circunstancia de Mano El Compañero Daniel Alvarado, el regidor de la masa. Alexander Fernández, director operador. Carlinco Martínez, para el de la reforma compañera Videlina Fernández coordinadora compañero José Antonio Cirí, coordinador. bien voy a pedirles a ustedes compañeras y compañeros porque sé que tienen mucho rato aquí en el calor y una parte de los de atrás están en el sol pero quiero que por favor me escuchen el partido de la liberación dominicana se encuentra actualmente dividido desde el punto de vista económico y social en dos partes manifiesta la opulencia el derroche de recursos las demostraciones de que se tienen fondos de que hay un control de todo una parte naturalmente que vive en la papa que está bien que tiene un gran bienestar y la otra parte Todos, compañeros y compañeras y aunque están trabajando ganan el salario mínimo de 10 mil pesos mensuales mientras el costo de la canasta familiar es de más de 30 mil pesos por mes esos compañeros que están trabajando ahí en esas condiciones y los que no trabajan ahí aumentar el salario Francis y acabar con la pobreza porque yo creía que ya los pobres Danilo le había llevado todo que no quedaba le está quedando poco discurso ya porque él le está acabando con el propio grupo de delfines a propósito de discurso Francis los delfines son mamíferos entonces es una manada a propósito de discurso francis yo no veo que esos precandidatos me hablan a mí de corrupción, impunidad, justicia. Gonzalo dijo que él no iba, no, que él no, no era. Bueno, juez. Gonzalo dijo que iba a enfrentar la corrupción. Entonces, le respondieron en el periódico, por fin se va a hablar del caso de Bre. No, y también dijo hace... de su propio caso. También es decir... Gonzalo dijo que él no iba, que él no era él juez. No que él no iba a ser justicia, que él no era la justicia para él. Es enfrentar. un borroncito y cuenta nueva, porque es lo que pretende que a él no se le toque. Pero una cosa y otra da lo mismo, porque Danilo dijo que por el rumor público sometería, entonces que este diga que no será, que no es la justicia, pues da da igual. Y a propósito de Gonzalo, de perdón, de Radamés, vamos a decir este mensajito en relación a las declaraciones de Radamés Segura y su eh, visita acá en San Francisco de Macorís. nos escribe Irka Rodríguez Dice, buen día mis amores, a propósito del señor Radamés Segura La verdad que la gente aquí está perdida Creen que por tener dinero son líderes y pueden llegar a ser presidente Dios nos proteja y los haga aterrizar Qué interesante, debieran de aterrizar, el poder cega y ellos que están allá eh, que no están en el pueblo con la gente creen que porque son funcionarios manejan dinero y tienen su gentecita en su círculo, ya creen que es, pueden o que serán presidentes Ya, llegamos al, al final del programa de este Así día, es. lunes 2 eh, de... Tenemos otro mensajito ah, tenemos usted, otro. No me... Esto, Esta información eh, te la suministraron a ti, Fulvio de, sí. de este vídeo y estas imágenes en El vídeo lo que contiene es la quema de solares en la urbanización Caunabo 2 del Almanzar. Vamos a ampliar las imágenes. Al quemar, es... al quemar esta parte, todo el humo pasa a la, la cordero y no pueden vivir están quemando ahí ya los bomberos apagaron un fuego y volvieron a incendiar el sábado. Otra Dios vez. mío, dice la persona que, que te mandó es, es Miguel, el mensaje, Miguel, Miguel dice. Sí. El profesor que Ah, nos profesor escribe. Miguel Medina, sí. sí de, que siempre nos escribe. Dice, señor, este video es una muestra de lo de que era, de locura, eh, de lo que ha estado... Dando en la urbanización Caunabo 2 y que sus resultados se sienten de manera directa en la Cordero donde vivimos. Dios. Mira, mira, mira qué humarela. Cuántas no, eso cosas, no eso debe de ser. ser intervenido. Y Jocelyn Acosta que nos dice gracias, bendiciones a todos. Muchísimas gracias a ustedes que están conectados con nosotros. De verdad, hemos llegado a la parte final de esta forma, con todo el contenido que la producción ha preparado. Carolina Medina, Francis. Francis Rodríguez, les deseamos un feliz resto del día. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana martes con un programa igual o mejor. Fulvio Obreña, deseándoles resto de día feliz y mañana una cita obligada aquí en el mañana. Buenos días.